Sarayeku significa río de maíz, es el nombre que nuestros ancestros pusieron en la toma de ayahuasca. De eso cuentan las miradas de tus hijos e hijas, ojos fijos, seguros, firmes como el sol del mediodía. Sarayaku means the land of brave people who know the necessity of protecting Mother Earth. Es la tierra de la fuerza, de la energía y la pasión. Tierra de gente guerrera, comprometida y de corazón. At the heart of the resistance is the call to protect nature, to sustain all the life and beings in the world. El pueblo de Sarañaco es reconocido por sus luchas anti-extractivismo contra el petróleo, contra la maderera, minera y también contra la entrada de las carreteras. cada vez más eh, acorrolado de carreteras, de petroleras, de mineras y es el centro de todo. Hay un dicho que dice que Sarajevo será el último pueblo en desaparecer. esto queremos mantener, nosotros no, no queremos destruir porque nuestro mercado es la selva. Ahí encontramos medicina, ahí encontramos alimentos, ahí encontramos casi todo. vendemos la vida, los derechos de la naturaleza, los derechos de todos los seres vivos, porque estamos muy claros que si hay un deterioro, del medio ambiente en el mundo, el género humano en el planeta estaría extinguiéndose. En Sarayaco hemos desarrollado una propuesta llamada Causa Xacha. Esto viene desde hace muchos años atrás. Primero es dejar bajo tierra el petróleo. El objetivo es lograr una nueva categoría único a nivel de, de Ecuador pero que también puede servirse para, para todos los pueblos del mundo. Debemos unirnos a la propuesta que Sarayaku nos hace sobre la causa Sacha Porque es un ejemplo a nivel mundial, que todo tiene vida y es un complemento más de la naturaleza. Es muy sagrado para los pueblos indígenas. It is connecting our Mother Earth and also uh, preserving the future generation for us with solidarity and support. It means cutting the tree is um, Starving, making the embryo starve so it's a living being that should be supported en la selva viviente mucho más que un proyecto es un mensaje de vida y de volver a las raíces que han sido abandonadas porque está demostrado que los pueblos indígenas con sus conocimientos son una alternativa incluso al cambio climático y también para eh, seguir adelante con una nueva forma de civilización multicultural donde todos los derechos y todos los pensamientos son válidos.